Buenos días familia, espero que todos estén súper bien en el día de hoy Bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy, muchísima nueva información y un gran misterio nuevo ha aparecido en Fortnite Os prometo que será uno de los vídeos más interesantes con información que es excelente Hermanos, excelente Si quieren saber de todo esto y mucho más, solo deben quedarse hasta el final del vídeo Vamos a ver esa Neox Army ahí activa Vamos a intentar hacer el récord de likes de un vídeo en el canal Así que ahora mismo deja tu poderosísimo like en el vídeo Para apoyar y que se convierta en el vídeo con más likes de todo el canal ¿Podremos? Está complicado la verdad Algo fácil para la Neox Army, algo fácil hemos tirado 10.000 likes en menos de 10 horas es otros, hermano. Es fácil para vosotros, lo hemos puesto facilito Y te recomiendo, sobre todo, si te gusta Fortnite De todas las noticias y estar siempre enterado de todo Que te suscribas al canal ahora mismo Es súper importante Porque si no, verás un vídeo, te gustará Y después no te acordarás del nombre del canal Pero Además, hermano, hoy es gratis suscribirse Espérate, que creo que... Ah, sí, ¿vale? Ah, que hoy es gratis suscribirse No... En serio Chavales, es gratis suscribirse hoy Código MrDeneox Código MrDeneox en la tienda de Fortnite Para apoyar al canal Puede ser en mayúscula, puede ser en minúscula Da igual como lo escribas Y gracias a vuestro apoyo en la tienda de Fortnite Podemos hacer los sorteos que estamos haciendo Así que chicos, si queréis un pack del Joker Tenéis un sorteo Que si ya habéis cumplido todos los requisitos Lo tenéis debajo en la descripción Así que hermanos, pack del Joker gratis Y empezamos <risa> Con el video. Así pues, Galactus cada vez se puede ver mucho más grande. Directamente fue emergido en las aguas de Fortnite para poder llegar hasta la isla de Apolo. Porque es enormemente gigante. Y esa es la mejor manera para llegar hasta la isla siendo tan grande. La mejor manera para Epic Games, me refiero. Podría venir volando si le sale de la nalga derecha. Sus cuernos empiezan a verse prácticamente desde cualquier lugar del mapa ya. Eso significa que realmente estábamos en lo cierto y que cada día o tal vez cada pocas horas está saliendo poco a poco del agua para sorprendernos. A la misma vez también está evolucionando en el lugar donde podemos encontrar a Galactus en la sala del pase de batalla. Ahí podremos ver cuál es la actualidad de Galactus en su estado de forma. Por si no sabían, ya tenemos la fase final de Galactus filtrada. Esto significa que sabemos cómo se verá Galactus en la sala del pase de batalla. Esto que están viendo ahora en pantalla es su última fase. La fase justo antes del gran evento. ¡Wow! Si realmente es así... ¡Mamma mía! ¿Pero qué enorme que es? No puedo imaginarme todavía lo grande que será Galactus y lo increíble que será el nuevo evento. Así que según las filtraciones estará emergiendo de las aguas de Fortnite al máximo hasta sacar todo su cuerpo a la superficie. Las piernas no sabemos si se verán en el evento porque Galactus de pie en la isla. No cabe hermano. ¡Galactus gordo! Además ahora hablaremos de Donald Mustard Hace tiempo que no hablamos de él Es un personaje mundialmente conocido por ser uno de los jefes de Fortnite Ahora al parecer ha cambiado justo antes del evento final de esta temporada 4 de Fortnite El banner de Twitter Ahora aparece un nuevo banner que representa a Iron Man en sus dos formas Tony Stark y disfrazado de Iron Man Mitad y mitad Algo importante tiene Tony Stark Que nos servirá para este gran evento final contra Galactus Además se ha filtrado también el nuevo modo de juego Que tendremos disponible para ver el evento final de Fortnite en esta temporada El gran evento de Galactus Recibirá el nombre de El Devorador de Mundos lo tendremos disponible ya una hora como mínimo antes del evento, seguramente bastante más rato. Gran teoría que os encantará, la que os voy a contar ahora. Como vosotros ya sabéis, el evento The End, el evento del fin en Fortnite, recibió un total de 6 meteoritos alrededor de un gran meteorito más grande. El total eran siete, lógicamente, lo que significa que el grupo de los siete está liderado por el visitante. Entonces, los otros seis están en su mismo bando y grupo, formando así los siete. Entonces, ahora tenemos una relación también con el nuevo evento, donde aparecen seis autobuses, justamente el mismo número de autobuses que meteoritos. Había alrededor del gran meteorito Este misterio nos trae A que si realmente habrá siete autobuses ¿Cuál será el autobús principal? Y es que este misterio De nuevo investigando Hemos encontrado una novedad Que nadie ha descubierto Los autobuses que Tony Stark Está reparando en industrias Stark Tienen un misterio Quizás también sea importante Hemos encontrado uno de los autobuses que tiene detalles diferentes a los demás Algunos colores son diferentes también ¿Y realmente esto por qué? ¿Realmente no deberían ser iguales todos los autobuses? Mmm, nuevo misterio Sé que por supuesto muchos de vosotros ahora os estáis preguntando ¿Realmente cómo de grande será Galactus en comparación con la isla? ¿Verdad? Quizás algunos se hacen una pequeña idea de cómo puede llegar a ser, pero familia, os aseguro que es muchísimo más grande de lo que nos imaginamos. Es más, miren este video donde muestra realmente a escala lo grande que es en comparación con otras cosas que hemos tenido en el juego. Veámoslo. Oh, este evento va a ser increíble hermanos, algo impresionante está por llegar Además, si el evento tiene lugar la semana que viene, sabemos que la temporada 5 tendrá comienzo justo el día 2 de diciembre Entonces, esto significa que estaremos unas horas sin temporada, sin poder jugar al evento ¿Será que Galactus traerá de nuevo el agujero negro de Fortnite o algo relacionado? El evento de la temporada 4 de Fortnite del capítulo 2 se celebrará el próximo 1 de diciembre a las 22.00 hora española. O sea tendremos el evento realmente tarde este martes que viene. Entonces, la temporada 5 empezaría varias horas después, al día siguiente. Quizás los servidores queden anulados. Durante este tiempo hasta la siguiente temporada Y el agujero negro regrese a nuestras pantallas Poco a poco la cuenta atrás va restando Y llegará el momento justo donde todos seremos advertidos de que la isla está en máxima alerta por peligro Y Galactus, desde luego, creo que realmente destrozará la isla de Apolo Y con suerte seguiremos vivos Después del evento El caos está por llegar a Fortnite de nuevo ¿Quién les gustaría que ganase? ¿Son del Team Marvel o del Team Galactus? Les estaré leyendo los comentarios familia Me encantaría leer sus teorías Y es que me encantaría saber Lo que piensa la Neox Army sobre el gran evento de Galactus Pronto sabremos toda la verdad Recuerden que estaremos en directo viendo el evento, tienes que suscribirte si todavía no formas parte de esta familia y activar la campanita, porque no te puedes perder ninguno de mis videos y directos, código MrDeneox en la tienda de Fortnite y nos vemos en el siguiente vídeo. cracks, si llegaron hasta el final del video comenten, MrDeneox es un Panamera.